Eden Garden es un auténtico paraíso para los amantes de las plantas, con más de 10.000 metros de exposición, más de 10.000 referencias en árboles, plantas y artículos de jardinería y las últimas tendencias en decoración para jardín, terraza e interior. Eden Garden, vivero para Garden Lovers.